Veremos la bondad de Dios, veremos la bondad de Dios, veremos, veremos la bondad Queremos la bondad de Dios una vez más delante del trono del Señor. Hoy venimos levantando nuestras manos, levantando nuestro corazón, haciendo oración, dándole a Él alabanza, honor y gloria. Únete a nosotros y te estás conectando a la hora que sea en tu país, a la hora que veas esta transmisión, conéctate esta noche, esta mañana, este tiempo y vamos a honrar su presencia, adorándole, exaltándole y hoy es tan importante que Dios ha puesto en nuestros corazones orar por las naciones, Dios en su misericordia escucha el clamor de sus hijos hoy venimos hoy levantando nuestro cántico unidos en intercesión y oración señor gracias gracias por tu presencia gracias amado Dios aleluya y hoy leemos en el salmo 149 de los versos 6 en adelante y dice la versión Dios habla hoy haya alabanzas a Dios en sus labios y en su mano una espada de dos filos para venganza de los paganos para castigar a las naciones para encadenar a los reyes y gente poderosa con pesadas cadenas de hierro para cumplir en ellos la sentencia escrita esto será una honra para todos sus fieles en el nombre de Jesús hoy hay alabanza en nuestros labios y en nuestras manos espada de dos filos preparamos hoy nuestro corazón para lo que Dios está haciendo en medio de nosotros Junto con mis amigos y pastores, que ya estamos aquí reunidos, creyendo por un tiempo de Dios, esta noche, esta mañana, esta madrugada. Gracias Padre, Aleluya. Gracias Jesús por tu presencia aquí, por tu presencia en medio de tu pueblo Ramos tu nombre honramos tu presencia aquí amado Dios Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable es Nadie como tú Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Aleluya, sí señor, grande es tu fidelidad. Y así lo proclamamos hoy desde Costa Rica, nuestro amigo y pastor Ronald Vargas, bienvenido. Bendiciones, amado amigo Juan Carlos. Un saludo especial a todos los que en esta noche están con nosotros en Veremos la Bondad de Dios. Una noche preciosa, una noche que va a marcar la diferencia en nuestras naciones. De hecho, quiero, quiero bendecir a todas las emisoras que se han unido en Nueva York, Maratón 4820, que están unidas para orar juntamente con nosotros, para orar por las naciones, y esto es glorioso porque hemos decidido orar por esa tierra que nos dio nacer y mira en, en Apocalipsis el capítulo 1 te voy a llevar al nivel que nuestra oración tiene respaldo porque dice que dice en Isaías 1 perdón en Apocalipsis 1 6 dice así y a, da una determinación y nos hizo y nos hizo eso nos posiciona y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, lo que te lo voy a repetir y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su padre a él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos, amén cuando habla de reyes está hablando de una palabra de autoridad y cuando dice sacerdocio, está hablando de una intercesión, el sacerdocio eh, eh, el sacerdocio Entraba a la presencia y bajaba la gloria de Dios. El rey tenía autoridad para decretar, para declarar y para poner una posición de autoridad. Yo quiero llevarte otro pasaje que está en Apocalipsis, el capítulo Apocalipsis, este, el capítulo 21. Capítulo 21 dice: dice la palabra. Eh, déjame para leerlo. Aquí está, en eh, 21, dice, las naciones, lo que dice, las naciones que hayan sido salvadas andarán a la luz, a la luz de ella y los reyes de la tierra, refiriéndose a, a, a, a la posición que tenemos nosotros, como reyes, como sacerdotes, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Y esta noche, este día, esta tarde donde el momento que nos estás viendo, vamos a orar porque la gloria de Dios va a descender en nuestra nación. Tu nación no es una nación que camina con la pobreza. Tu nación no es una nación que camina con la violencia. Tu nación... No es pues una nación que camina con la escasez financiera. Nuestra nación es grande, La gente linda de Nueva York, la ciudad donde hay tantas naciones conviviendo en esa hermosa ciudad, se unen con nosotros, con las diferentes naciones que nos dieron ser. Y todos los que estamos nosotros aquí ejerciendo esa autoridad, venimos clamando en el nombre de Jesús. Para que la gloria de Dios... Vamos, dígale conmigo... Para que la gloria de Dios... Descienda sobre nuestras naciones... Para que, para que nuestra nación... Pueda entender... Pueda recibir... El conocimiento... De la gloria de Dios... Saben... En estos tiempos... Pareciera que las cosas están difíciles... Pero te voy a decir algo... Un gran avivamiento... Viene para nuestras naciones... Vamos créelo en ese momento Y nosotros que somos reyes y sacerdotes somos los protagonistas somos los instrumentos que Dios va a levantar porque yo veo, yo veo la gente haciendo fila para entrar a nuestras reuniones yo veo las multitudes que están buscando que tienen hambre y sed de la palabra de Dios y nosotros hoy nos unimos en el nombre de Jesús creyendo por nuestras naciones, declarando victoria, declarando, de, declarando el poder de Dios, declarando una transformación increíble. ¿Sabes? Hay muchas naciones en Latinoamérica que hoy sus gobiernos son de izquierda. Son gobiernos que, que, que vienen para quitar muchos valores, pero ¿sabes? Por ejemplo, ¿han quitado la palabra de Dios en las escuelas? ¿Han quitado la palabra de Dios en los parques? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a lamentar? No, nos vamos a, nos vamos a levantar en el nombre de Jesús, con la autoridad, con el poder, con la unción, porque mayor es el que está con nosotros, el que está en contra de nosotros. Caminamos en la ley del poder del acuerdo, Caminamos en la oración que dice que si no se ponen de acuerdo, y está esta noche somos miles que estamos levantados, estamos al pie de la guerra, estamos en la línea de batalla, peleando, intercediendo con nuestras naciones, porque la gloria de Dios desenterá, porque los reyes se han unido para declarar una palabra de autoridad, porque los sacerdotes se han unido para declarar una intercesión de unción del Espíritu para que esa gloria y ese conocimiento de Dios llegue a cada rincón de nuestros países te adoramos te exaltamos Rey declaramos que tú eres el Señor de Latinoamérica declaramos que tú eres el Señor de Estados Unidos reconocemos tu señorío reconocemos tu gloria, reconocemos tu autoridad, vamos, declárelo en este momento, yo sé que tienes problemas, vamos a dejar los problemas a un lado, de todos modos él tiene control, pero vamos a orar, vamos, intercediendo. levanta manos, empieza a declarar, vamos México, empieza a declarar por esta hermosa nación, vamos Estados Unidos, vamos, Vamos Colombia, Argentina, Chile, vamos declarando en el nombre de Jesús. Ahora que Él cura de su conocimiento nuestras naciones. Vamos Costa Rica, Panamá, lo declaramos en el nombre de Jesús. Esta es una noche, vamos Guatemala, esta es una noche de cambio. Esta es una noche donde cosas extraordinarias van a ocurrir en nuestras naciones. Vamos a escuchar, a escuchar noticias increíbles. Porque los reyes y los sacerdotes hoy se levantaron para declarar por nuestras naciones. Lo declaramos ahora mismo. Ahora mismo hay una gloria. Yo siento una gloria. Yo siento una gloria poderosa. Vamos, Nueva York. Vamos, Nueva York. Declarándolo. En nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, esa nube de gloria se desarrollará poderosamente en nuestras naciones. Pastor Will, Pastor Will desde Dallas, está okay. ahí intercediendo, intercediendo por Texas, intercediendo por Honduras. Esto está glorioso, Pastor. Muy buenas noches, Pastor Ronald. Muy buenas noches a todos. Hoy oh, este es un tiempo para orar por las naciones. Me encanta cuando dice el salmista en Salmo 20, 24, versículo 1, de Dios, de Jehová es la tierra. Yo te quiero decir algo, aun cuando hay gobiernos, aun cuando hay ideologías, aun cuando hay posturas, hay políticas, hay todo, eso no es lo que gobierna las naciones, Jehová es el que gobierna las naciones hoy vamos a declarar que es de Dios las naciones de esta tierra, porque dice el libro de Apocalipsis que las naciones de esta tierra, de esta tierra los reinos de esta tierra se convirtieron en los reinos del Señor la, la, la tierra misma le pertenece al Señor, tu pueblo tu ciudad, tu nación tu comunidad le pertenece al Señor y vamos a declarar que Él es el que se establece. Hoy hemos alabado y vamos a continuar alabando porque el mismo salmista, un par de salmos antes, dice que el Señor establece su trono en medio de la alabanza a su pueblo. Cuando tú y yo, mire, esto es poderoso, porque así como estamos siendo dirigidos en la, en la alabanza, con mi hermano Juan Carlos, y tú estás en unión, estamos en unidad, estamos en un acuerdo, tú estás estableciendo por medio de la adoración estamos estableciendo un altar en el cual decimos el señor se está entronando el señor establece su trono sobre mi país tal vez yo no estoy en méxico tal vez yo no estoy en guatemala en chile pero tú sí estás y cuando nos unimos en la adoración estamos declarando diciendo señor este país te pertenece me encanta cuando dice después que el Señor es el dueño de la tierra y de su plenitud. Me encanta que la palabra plenitud quiere decir llenura completa, que no le falta nada. Quiere decir la mejor versión, la, la, la versión en el potencial cumplido. Hoy declaramos, hoy vamos a establecer esa verdad poderosa como describía como Pedro, que estamos siendo confirmados en una verdad presente, no en una verdad pasada, no en una verdad pasajera, en una verdad presente, en lo que Dios está hablando a las naciones en esta noche, en lo que Dios quiere hacer en tu país, en lo que Dios está queriendo hacer en las comunidades del Señor es la tierra y su planitud, hoy hablamos desarrollo económico hoy hablamos en el nombre de Jesús que se establecen valores principios, para que puedan venir gente a liderar hombres y mujeres, ¿saben qué? la manifestación de, de, de la gracia de Dios es por medio de personas como usted que por medio de tu alabanza por medio de tu preparación por medio de tu acción puede haber cambio me encanta cuando dice eh, Pablo a los Efesios que la multiforme sabiduría de Dios en Efesios capítulo 3 versículo 10 dice en la multiforme sabiduría de Dios de más de una forma la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta, yo te quiero decir algo, tú has sido llamado a manifestar la sabiduría de Dios, tú has sido llamado en este tiempo a manifestar en tu nación la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría, la multiforme expresión del cielo por medio de tu vida por medio de tu alabanza por medio de tu testimonio, en esta noche la multiforme sabiduría de Dios se manifiesta por medio de la iglesia, ¿quiénes somos la iglesia, tú y yo, tú y nosotros estamos siendo la iglesia hoy en esta noche, estamos alabando al Señor por las naciones estamos declarando por las naciones, y hablamos que la plenitud del cielo, el potencial de desarrollo, el potencial de gobernar con justicia, el, el, el potencial de que sea cortada la corrupción, de que sea cortada todo el latrocinio, todo el robo, todo aspecto que venga a sacar de, de, de, de, del plan de Dios, que, todo, que venga a traer pobreza, es quebrantado en el nombre de Jesús, la plenitud de la naciones, hoy oramos que Latinoamérica se levanta, que gente con inventiva gente con ingenio gente con creatividad se levanta, gente soñando cosas nuevas, gente que viene a traer cosas disruptivas oh Latinoamérica hablamos sobre tu vida, que tus hijos que la gente que crece va a venir con una nueva idea que pueda traer disrupción en el mundo económico que pueda traer gente con emprendimientos nuevos gente con sueños gente que pueda manifestar la sabiduría de Dios en las naciones que tú puedas ser como una punta de lanza Hoy oramos por las naciones de Latinoamérica, que puedan haber científicos, que puedan haber gobernantes, que puedan haber gente, eh, empresarios, artistas, gente que puedan venir y cambiar de una manera positiva, influenciar de una manera más creativa para manifestar la multiforme sabiduría de Dios en este tiempo. Oh naciones. El Señor quiere hacer algo nuevo y llevarte y mostrar su máximo potencial, su mayor desarrollo, porque tú has sido llamado. Yo no sé de dónde tú no me, me estás escuchando en esta noche, pero te quiero decir algo. Hoy Dios deposita en ti el llamado para manifestar. La expresión del cielo para manifestar su multiforme sabiduría conforme a lo que Él está estableciendo en tu contexto local. Hoy oramos por las naciones, las bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos a orar las naciones, dice eh, segunda crónica 714 si mi pueblo se y volteare de sus malos caminos y se entregaren y en mi rostro vamos a alabar al Señor rindiéndonos, mostrándonos delante de Él, diciendo Señor he aquí mi nación, dice que Él sanará nuestra tierra Él no está ajeno Él escuchará desde el cielo y sanará tu tierra, hoy es un tiempo de sanidad para tu tierra hoy es un tiempo de sanidad para tu nación vamos a declarar, tú estás hoy manifestando la, la, la multiforme sabiduría, sabiduría de Dios en este tiempo en el nombre de Jesús, mi querido amigo Juan Carlos Alvarado vamos a dar por vamos a orar vamos. en el nombre de Jesús vamos dile con nosotros Padre del cielo te adoramos alzamos hoy tu nombre en alto, que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Una vez más, Padre del Cielo, Padre del Cielo, te adoramos hoy. Alzamos hoy tu nombre en alto. Que tu reino se establezca en la alabanza de tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Bendito sea el Señor. Poderoso, por siempre el reinará. Bendito sea el Señor Dios, poderoso. Quien fue, quién es y quién vendrá. Bendito sea el Señor Dios, poderoso. Por siempre el reina, el reina en las naciones Vamos, empieza a darle gracias a Dios por tu nación El reina en las naciones, Él está contigo Él está aquí, Él está contigo Empieza a adorar al Rey de Gloria Lleno de majestad hoy te adoramos, Rey, Rey glorioso. Por siempre el reina. Por siempre el reina. Ah, el reina. Cada nación representada aquí en todo el mundo, el Reina es el Rey de Gloria. Aleluya. Mi amigo David, desde Costa Rica, bienvenido. Gracias, Juan. Sigamos en ese espíritu porque mucha gente está siendo ministrada en este momento. Tenga esa actitud porque dice su palabra que, que él fortalece el cansado y acrecienta las fuerzas del Dios. Así que levante sus manos y levante su voz, Señor Jesús. Estamos cansados, estamos agotados, dolidos. Así que damos de tu fuerza Jesús, damos de tu fortaleza Jesús. En espíritu. ven Espíritu Santo sobre cada persona renovando con fuerzas, con fortaleza ven Espíritu Santo sobre cada persona cambiando la mente por un padre no se queje, de quejarse y más bien dije Señor Jesús levanta mi espíritu, levanta ser Sienta la presencia de Jesús que está aquí. Está ahí, Jesús. Siéntate, suelta la lábela, nave, la velocidad. Nave, Señor Jesús, yo te entrego todo, te entrego mis hijos, te entrego mi familia, te entrego mis finanzas, te entrego mi país, te entrego mis gobernantes. Bendecimos a nuestros gobernantes. Bendiga a su gobierno. siga glorificando, olvides en los comentarios no hay nada que ver, aquí no hay nada que ver en este momento concéntrese en Jesús que le está hablando, que le está diciendo yo te doy fuerzas y te fortalezco. dice que los que confían en él renovarán sus fuerzas y volarán como las águilas y correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán esas palabras para usted. Usted se siente cansado, usted se siente agotado. Viene el Espíritu Santo, reneva sus fuerzas y dice que volará como las águilas. No se cansará, no se fatigará. Ese es mi papá, ese es mi Dios. Que te dice esta noche, o esta mañana, donde sea que estés. Yo te levantaré y volarás como las águilas. Si confías en mí, si confías en mi palabra y si confías en mi voluntad. Sigue alabando, sigue glorificando porque la presencia de Dios está en, en medio de todos nosotros. Y aún en este formato virtual, aún en esta forma que vivimos en este momento, yo bendigo a usted, yo lo bendigo y que la unción de Dios esté sobre cada uno de ustedes. levante sus manos y reciba lo que Dios tiene para usted hoy, no se preocupe más, no se preocupe si lo que usted siente hacia Él, porque lo más importante es que Él lo amó primero. Levante sus manos y siente que no puede Con más fuerza Levante sus manos Aquí estamos orando por usted Aquí están los pastores orando por ustedes Aquí está el Espíritu Santo para sostenerte Si sí hay salida Si sí hay salida no, no, no es como tú crees que no hay salida Si sí hay salida Y hay salida y hay respuestas. Jesús. Como decía el Pastor. Jesús. Déjate, déjate, déjate. Jesús. Llevar por el Espíritu Santo. Que fluya y que fluya y que fluya y que fluya y, y deje y deje. Y dígale, Señor Jesús, saca todo lo que hay en este cuarto de mi casa, que me Saca todo lo que hay en mi corazón, mi conmigo, ¿te, te lo entrego, Señor Jesús. Libérese, Señor, que quiere decir que usted huele como las águilas, para eso estamos hechos. Esa es su que volvemos como las águilas. Estás aquí, Jesús. Amén, vale, amén. Vale, sigamos alabando, sigamos glorificando. Y es increíble porque yo me yo decía. Pensaba que, que extraño este formato de estar conectado virtualmente con una pantalla y Dios es tan grande y su espíritu es incomprensible. Y se está haciendo ministrado, mucha gente. levantando las manos por sus naciones, por sus pueblos, por su familia. Gente que cree que no lo puede hacer, está haciendo en este momento. Amén David, así es y, y qué hermoso poder saludarle en esta noche, en esta mañana, en esta tarde Y quiero, quiero unirme a ese saludo que decía el Pastor Ronald Hay una iniciativa que se está uniendo en este tiempo De, de 48 horas de, de oración por los Estados Unidos Varios líderes, varios ministros Varios pastores están haciendo una maratón de oración por los Estados Unidos y hoy se unen con nosotros. Y yo quiero bendecirles y así como están esta iniciativa, yo quiero motivar para que todos los países de nuestro continente y fuera de nuestro continente, las naciones, se levante gente que hoy diga yo me voy a levantar por mi país, voy a declarar la palabra, vamos, yo necesito que usted empiece a escribir. En nuestras redes sociales y empiece a decir lo que dice el libro de Joel en el capítulo 2, versículo 21. Dice: No temas tierra, sino alégrate y regocíjate. Yo quiero que usted en este momento empiece a decir: No temas, ponga usted el nombre de su país, ponga el nombre de su nación, más bien póngale: Alégrate, no temas, alégrate y regocíjate. Y le pone el nombre: Yo digo Costa Rica, no temas. Alégrate y regocíjate, Vamos todas las naciones declarando esta palabra Mire hoy estamos reunidos declarando la palabra de Dios Declarando que en nuestras naciones se va el miedo Se va el temor Las malas noticias no nos harán devolvernos en el camino Las malas noticias harán que nuestra fe se aumente Que redoblemos nuestra fe Que redoblemos nuestro esfuerzo de oración sabe los hijos de Dios tenemos la herramienta más poderosa que es orar, que es clamar, que es venir delante del Señor y levantar nuestras manos y declarar en el nombre de Jesús que todo pueblo será justo, eso dice Isaías 60:21, que todo pueblo será justo y por su justicia le irá bien, Señor hoy estamos declarando que las naciones Señor, se levantan hombres y mujeres justos Justos, que gobiernan con justicia que, que toman decisiones con justicia Señor Padre se va, se radica de nuestras de nuestras naciones Señor ese, ese, ese deseo de, de favorecerse ilícitamente Señor se va la injusticia Padre. y creemos Señor que en nuestra Latinoamérica que en nuestro continente, que en los Estados Unidos Canadá, en Europa en África, hacia el Caribe todo el Caribe Señor se levantan hombres y mujeres con justicia, en el nombre de Jesús Señor, hoy estamos clamando Señor y declarando esa palabra, que hoy se abren los cielos Señor se abren los cielos Señor porque así como hay gente que hoy está orando por los Estados Unidos hay gente que está orando por las diferentes naciones, por México Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, por Panamá, Señor, por Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Señor, por Venezuela, que están orando por Puerto Rico, República Dominicana, Señor, hombres y mujeres que están orando, Señor, allá por España, Señor, por Portugal, por, por, por Alemania, Señor, gente que está orando, Señor, desde todo el mundo. Hoy se levantan hombres y mujeres que proclaman, Señor, que dicen que mi nación es una nación que no va a temer, sino que se va a alegrar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy estamos orando, estamos intercediendo, declarando tu palabra, Señor, que tu palabra se manifiesta sobre la vida de las personas, Señor, sobre la vida de nuestros gobernantes, Señor, nuestros gobernantes, Señor, serán hombres y mujeres temerosos de ti, Señor, temerosos de ti, Padre, con hombres y mujeres que tengan temor, Señor, vamos, yo necesito que usted empiece a declarar esa palabra sobre su, sobre su nación, ¿cómo va a cambiar mi nación?, a través de la oración, a través de que usted y yo hoy nos conectemos con el Señor y empecemos a declarar palabra de bendición, mire, Deje de estarle declarando palabra de maldición a su tierra. Deje de estarle declarando palabra de maldición a, a donde usted vive. Empiece a bendecir ese lugar. Empiece a verlo diferente desde los ojos de la fe. Empiece a decir las cosas que no son como si fuesen. Tienen que cambiar. En el nombre de Jesús lo estamos creyendo. Padre, gracias, Señor, porque no hay más temor dígalo, vamos, vamos, escríbalo, necesito que usted lo escriba, no hay más temor en mi tierra, Padre, se van a acabar las malas noticias, Señor, la, la delincuencia, Señor, el narcotráfico se erradica, Señor, la guerra entre pandillas, Señor, en el nombre de Jesús, hoy levantamos un clamor, Señor, por nuestras naciones, Levantamos un clamor. Y Juanca, yo sé que tú eres un hombre que te encanta la adoración, que te gusta des, desatar palabra de bendición. Y quiero que tomes un tiempo para desatar palabra de bendición a través de un cántico. Que Dios te guíe y, y que el pastor Ronald, el pastor Will, vengan a desatar palabra. Eso es lo que necesitamos escuchar. Mire. Esto hoy yo quiero que usted lo tenga y lo comparte Esta semana hemos declarado tiempo de oración por nuestras naciones No queremos soltar palabras negativas Queremos bendecir nuestra tierra Porque cuando nuestra tierra es bendecida Nosotros vamos a ver la bondad de Dios Vamos a adorar al Señor Se prepara el pastor Ronald Se prepara pastor Will Se prepara David Para un tiempo poderoso Donde vamos a seguir declarando que la bondad de Dios se va a ver en Minas Señor, yo quiero levantar mi voz aquí. Dile, quiero agradecerte por tu obra en mi tierra. Señor, confiamos en tu gran amor. Pues solo tú eres Dios eterno, solo tú transformas mi nación. ¿Alguien puede decir amén? Y Señor yo quiero levantar mi voz, levanta tu clamor hoy. Quiero agradecerte por tu ofra en mi tierra. Señor confío en tu gran amor. Vamos dile, solo tú eres Dios Solo tú eres Dios eterno Y solo tú transformas mi nación Vamos, ora con nosotros Nadie más puede transformar el corazón Nadie más puede transformar al hombre y la mujer De adentro para afuera Solamente el poder de Dios, solamente la justicia de Cristo Jesús En medio de un hombre y una mujer que se entregan a su palabra Pueden ser transformados Y tengo noticias para ti Si un corazón es transformado, entonces tu nación, tu tierra Está siendo cambiada, está siendo transformada Y por eso hoy levantamos un clamor al Rey de Gloria Levantamos nuestra adoración al Rey Oh Rey, Rey de Gloria y Majestad Por eso hoy entregamos, entregamos todo nuestro corazón Entregamos nuestras cargas, entregamos nuestros problemas Entregamos nuestras victorias Nuestras coronas hoy las dejamos a los pies de Jesús, a los pies de nuestro Maestro. Y vemos como Él sana nuestra tierra. O oh, deja de usar hoy en tu nación. Tú eres el muro, tú eres la pared, tú eres a donde Dios está construyendo, allí, ahí en tu tierra. Ahí en cada país hoy levanta una muralla de intercesión, oración poderosa, eficaz, y cambiando aquellos corazones en todas las esferas. Dios hará de ti, oh pueblo del Señor, una nación grande. Dios es nuestro Rey y Redentor Aleluya Aleluya, alguien levante sus manos vamos, vamos, dile Señor yo quiero levantar hoy mi voz quiero levantar quiero agradecerte por tu obra en mi vida Señor confiamos en tu gran pues solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas mi ser, Pastor Ronald. Amén, gloria a Dios. Oh, Aleluya. El tiempo más hermoso y la presencia de Dios que está fluyendo en todas las naciones. Estamos unidos con esta, esta maratónica de victorias en. Estados Unidos, 48 horas de oración por los Estados Unidos y nos estamos uniendo, amados, estamos con ustedes eh, unidos por esta nación que Dios ha respaldado increíblemente, que de esa nación de Estados Unidos han salido tantos misioneros, eh, que, que ha sido una nación influyente una nación que ha marcado la diferencia y que hoy, hoy Dios te tiene en esta nación y yo quiero que tú empieces a bendecir esta nación de Estados Unidos, yo quiero que en Latinoamérica empecemos a bendecir porque eh, Reinier decía algo poderoso, hagamos declaraciones de bendición, hagamos declaraciones de bendición y, y para eso el Señor nos dice para marcar la diferencia muchos pueden criticar la nación pueden criticar a los gobernantes siempre hay hay este, a hay, uh, uh, Declaraciones de menosprecio, de chiste, de doble sentido en contra de ellos. Pero hoy, hoy, Dios te ha puesto para bendecir a tu nación. Me gusta Deuteronomio capítulo 28. Y esta palabra es para tu nación, porque empieza diciendo, empieza diciendo en el verso, bendito en el verso 3 Bendito serás en tu ciudad. Que en el campo, y yo te digo, tú eres la bendición de tu país. Yo quiero que lo digas conmigo: yo soy. La bendición de mi Padre. Mire, yo lo digo, yo soy la bendición en Costa Rica, porque Dios nos ha levantado para proclamar un mensaje de cambio, un mensaje de esperanza, un mensaje de transformación. Yo soy la bendición para que las sociedades sean afectadas por la palabra que yo empiezo a declarar. Y la Biblia dice que nuestra palabra no vuelve vacía sino que tiene respaldo del reino de los cielos. ¿Te puedes imaginar el respaldo que tiene en este momento? En este momento tus palabras, de todas las maldiciones que se han lanzado contra tu nación, hoy tú las estás reteniendo, hoy, las, tú, hoy tú las estás parando, hoy tú estás contrarrestando, porque esa palabra donde tú empiezas a declarar bendición sobre tu nación, no puede el infierno parar esa, esa palabra tuya, no puede el infierno parar esa palabra sobre tu ciudad, sobre donde tú estás, sobre la nación que tú adoptaste como tu hogar, puede ser que estés habitando en tierra que no naciste, pero tú decidiste que fuera tu nación bendice la nación que te está dando la oportunidad de poder desarrollar tu vida y tu familia también. Número dos, dice bendito el fruto de tu vientre. Eh, quiero que empecemos a bendecir a los niños. mire Yo bendigo a los niños de Costa Rica. Yo estoy bendiciendo a los niños de mi nación. Yo quiero que tú empieces a desatar para que el enemigo deje de, de atacar a nuestros niños que están siendo bombandeados por medio de todas aquellas eh, declaraciones que han desvalorizado su identidad niños que están siendo afectados y explotados laboralmente niños que están y niñas que están siendo afectadas sexual y explotadas sexualmente niños y niñas que hoy viven agresión intrafamiliar, yo quiero que tú empieces a bendecir a tus hijos a tus, a tus hijas a, a los niños de tu nación a, a los a las niñas de tu nación para que de esa, de esa generación que viene detrás de nosotros se levanten hombres y mujeres Temerosos de la gloria... De la presencia de Dios... Temerosos de la palabra de Dios... Que sean el instrumento que Dios... Que Dios hoy... Necesita por eso hoy... Bendecimos... Bendecimos a nuestra nación... ¿Sabes? Dios ha puesto una inquietud tan fuerte en mi vida... De ir a la niñez... Y poder instruirlos en la palabra de Dios... En la palabra de Dios... Que la palabra de Dios esté en sus labios... Que nosotros estemos desarrollando campañas para que, nuestro, para que la niñez de nuestras naciones puedan conocer esa palabra de Dios, puedan conocer los valores de Dios, número tres dice bendito serás en tu campo, yo quiero que tú empieces a desatar bendición sobre las industrias que tu país desarrolla, aquí en Costa Rica la industria del turismo es muy fuerte aquí en Costa Rica, la industria eh, este, tecnológica es muy fuerte yo quiero que tú empieces a bendecir la nación ¿a dónde es que tu nación se desarrolla? ¿a dónde es que la economía se desarrolla? puede ser que en tu nación hay petróleo, hay plata hay oro, hay bronce en tu nación hay también turismo yo quiero que tú empieces a bendecir tu nación, Bendecimos toda industria, todo comercio todo comercio de nuestras naciones y dice también bendito serás en el campo y empezamos a bendecir oye empezamos a bendecir nuestras cosechas en Costa Rica es el café es la piña es la caña es el banano eh, empieza eh, son las hortalizas empieza a bendecir que este año Dios, en mi nación se dé una cosecha que no falte el alimento que haya abundancia que haya multiplicación que podamos disfrutar de esa abundancia y que el arroz que los frijoles que el maíz esté al alcance y que también se pueda exportar, bendecimos toda, toda cosecha de este año. Cosecha, mire, este año, el año pasado, Brasil tuvo unas tremendas heladas, que su cosecha del café fue afectada, pero nosotros hoy venimos bendiciendo a la nación de Brasil para que Dios pueda, pueda otra vez darle fuerza a esos campos y esas cosechas sean abundantes. Y también dice la palabra bendita, bendita será tu entrada y bendita Vida tu salida, es decir, está hablando está hablando de gente que entra y que sale en nuestra nación, Señor oramos para que la gente que llegue a nuestras naciones sea gente para bendecir, cortamos toda mala intención de gente que viene para hacerle daño a nuestras naciones cortamos todo, todo narcotráfico en el nombre de Jesús, todo, todo trata de blanca, lo cortamos en el nombre de Jesús, desatamos Señor que la abundancia sea en nuestra naciones, ahora mismo vamos declarándolo en el nombre de Jesús, vamos declarándolo en el nombre de Jesús porque esta es una, este es un tiempo este es un momento donde el pueblo de Dios se ha levantado para declararle la guerra al infierno y para declarar bendición abundante sobre nuestras naciones lo declaramos Pastor Will, qué tremenda noche. Oye, pero qué cantidad de mensajes, Como la gente se ha, se ha eh, eh, eh, está declarando bendiciones, se ha abocado a, a declarar mensajes de bendiciones para Chile, para México, para Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia, Perú. No, esto está glorioso, Pastor Will. Hoy podemos decir que las naciones se han hecho presentes. Tenemos representación de diferentes comunidades, de diferentes países. Me, venía a mi mente eh, lo que, un capítulo hermoso. Yo se lo recomiendo que usted lo lea y lo declare para su vida y sobre su nación. Isaías 56, donde dice la recompensa de aquellos que guardan el pacto de Dios. Aquí hay gente que se ha puesto en la brecha hoy por sus naciones. Que se han puesto en la brecha por sus naciones vecinas, por sus istmos, por sus regiones. Aquí hay gente que se ha puesto en la brecha, ha dicho, aquí hay personas que guardan el pacto de Dios. Aquí en esta nación, aun cuando hay corrupción, aun cuando hay de repente ideologías y hay políticas que son adversas a la palabra de Dios, pero aquí hay un remanente que está en la brecha. Aquí hay personas que todavía creen que Dios está obrando en mi nación. Todavía hay un grupo de personas y eso eres tú. Hoy nos hemos congregado. Hoy nosotros estamos manifestando la multiforme sabiduría de Dios para las naciones. Y me encanta que unos versículos más adelante en Isaías 56 dice, yo los llevaré al monte. Tu perspectiva hoy... Tú que te has hecho presente, hoy tu perspectiva, como bien decía el Pastor Ray, no vamos a hablar negativo, no nos, no nos vamos a hacer expertos de los problemas, no nos vamos a decir todo lo que está pasando en las noticias, no nuestra perspectiva se va a elevar. Dice el Señor, aquellos que se han hecho presente, yo lo llevaré al monte santo. Yo lo voy a elevar en su perspectiva. Ya no van a ver las cosas como en lo terrenal. Ya no van a ver las cosas reaccionando ante las circunstancias. Van a tener una perspectiva del cielo. Van a poder ver desde las alturas. Van a poder ver desde una manera fresca. Van a poder refrescar su visión. Van a poder ver la Tierra de una manera distinta, para poder experimentar algo nuevo, un tiempo hermoso. Dice y los recrearé en mi casa de oración, y más adelante dice porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Hoy hemos declarado que esto que estamos experimentando se llama la casa de oración del Señor para todas las naciones. Hoy tu casa es un altar de avivamiento. Hoy tu casa es donde el Señor dice yo voy a depositar mi presencia. Desde tu casa traerá bendición a tu nación. Desde tu hogar, desde tu lugar de habitación, Vas a traer bendición, Dios quiere traer bendición a tu nación por medio de tu vida, por medio de tu experiencia, por medio de tu testimonio. Y hoy en el nombre de Jesús, como hijos e hijas de Dios, vamos a creer, vamos nosotros en el nombre de Jesús decir Señor yo te doy gracias por mi nación te doy gracias porque utilizas mi vida utilizas mi casa utilizas este lugar de oración para ser casa de oración para las naciones en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús mi querido amigo David en Costa Rica amén. qué lindo una nación amada por el Señor amén pastor sí bendecimos a Costa Rica estamos pasando por un proceso de elecciones como algunos otros países, así que, que me uno en, en, en, en creer en que Dios va a poner a la persona correcta, en que Dios va a poner a la persona, como decía Wright, honesta, capaz, y, y, y hay que creerlo, y, y nos queda como lo dice Wright, orar y declarar que, que va a haber bendición, que vienen mejores tiempos, que vamos a empezar a pasar Juntos todos los problemas que, que, que hayan y, y que se nos vengan enfrente, porque problema a haber, pero nosotros nos tenemos que parar, como decía Ryan, en la brecha, tenemos que pararnos y decir, Señor Jesús, por favor, ayúdanos, toma control de las situaciones, toma control, Señor, de, de, de todos esos espacios políticos en que se toman decisiones que nos afectan a todos, Señor Jesús. Y, y, y también nos toca ser partes y entrar en mismos espacios, ¿verdad? Y bendecir a esas personas. Y también que haya personas capaces y, y, y, y con sabiduría. Así que eso nos queda creer. Y, y saber que veremos la bondad de Dios en nuestros, en nuestros países. Yo les digo ahora sí, y como pasan estos momentos casi siempre, pero así en los comentarios, escriba, veré la bondad de Dios en... Y ponga su país. Veré la bondad de Dios en... Y ponga su país, todos poniendo sus países Queremos seguir orando por sus países Queremos seguir orando por, por, por, por sus gobiernos Así que pongan, veremos la bondad de Dios en Pero, pero créanlo, créanlo Como decía, todos los que creen en Él Nos dará esa, esa capacidad Así que empezamos a, a ver sus comentarios Siga alabando, siga adorando, siga bendiciendo Veremos la bondad de Dios en Estados Unidos Sabemos que veremos la bondad de Dios en Estados Unidos, veremos la bondad de Dios en Estados Unidos, es muy importante, y es algo que va a pasar, es algo que está sucediendo, porque lo creemos, porque lo estamos pidiendo, porque lo estamos declarando y nos estamos poniendo en medio de cualquier situación que afecte a, a, a ese gobierno, así que sigan poniendo sus comentarios y sigan diciendo, y, y hablemos con con primero es eh, es que no te veo aquí estás right veremos la bondad de dios en... en costa rica yo creo que en costa rica vamos a ver la bondad de dios vamos a ver la bondad de dios en puerto rico vamos a ver la bondad de dios en brasil en méxico vamos a ver la bondad de dios en los estados unidos Vamos a ver la bondad de Dios en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Colombia, en Uruguay, en Panamá, Colombia, en, en Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador. Vamos a ver la bondad de Dios en Puerto Rico, República Dominicana. Vamos a ver la bondad de Dios en, en España, en el nombre de Jesús, en, en todo nuestro continente, en las naciones vamos a ver la bondad de Dios, mira esto se desató David eh, Pastor Will, Pastor eh, eh, Ronald, eh, Juan Carlos, esto se desató, mira la gente está diciendo veremos la bondad de Dios, qué lindo de verdad, gracias Señor, gracias Señor, porque se está desatando gente que se está levantando por sus países, y mire, yo quiero hacerlo bien corto, porque quiero que Juanca nos bendiga como siempre lo hace, pero quiero dejarle un pasaje, y yo quiero que usted, así como lo hemos declarado hoy, lo hemos declarado hoy, mira, eh, eh, hoy hemos bendecido, estamos bendiciendo, de nuestra boca está saliendo bendición para nuestra tierra, somos portadores de buenas noticias a nuestra tierra y mira lo que dice Abacú, mira lo que dice Abacú 2. 14 dice porque así como las aguas cubren los mares así se llenará la tierra del conocimiento de la gloria del Señor mire y se lo vuelvo a leer y usted lo va a declarar para su vida dice Habacuc 2 versículo 14 porque así como las aguas cubren los mares ojo así como las aguas, aguas cubren los mares así también se llenará, póngalo, mi país, mi país del conocimiento de la gloria de Dios Así como las aguas cubren los mares, así se llenará mi país, mi nación del conocimiento de la gloria del Señor Padre, hoy nos hemos unido, orando y declarando que nuestras naciones serán llenas de tu conocimiento, como dijo David, van a ver la bondad de Dios Señor, las naciones Señor, porque hoy nos hemos levantado como guerreros, como intercesores como adoradores, como tus hijos, siendo una posibilidad y parándonos en la brecha por nuestras naciones Señor, estoy creyendo y declarando que nuestra nación no será más llamada una nación de derrota y de pobreza, sino tierra de bendición vamos a adorar al Señor Vaca, tú. Y, y, y, y llévanos a adorar al Señor en estos minutos que nos quedan mientras usted siga diciendo mi tierra mi nación será llena de la gloria del Señor y si quiere algo más dígale, mi tierra verá la bondad del Señor, adoremos al Señor Alguien que esté creyendo esta palabra Estas palabras que se han dicho hoy Deben de repercutir en muchos corazones Diciendo yo lo creo Dilo con nosotros, con todo tu corazón Creo en ti Jesús Vamos, dilo Y en lo que harás eh. Alguien que lo crea. Y en lo que harás en mi país. Una vez más. Creo en ti, Jesús. Y en lo que estás haciendo. Y en lo que harás en mi nación. Una vez más. Alguien créalo. Creo en ti, Jesús. Y en lo que harás en mi país, y en mí, en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibo. gloria toda la honra precioso hijo de dios terminamos diciendo recibe toda toda la gloria toda la honra precioso hijo de dios señor te damos a ti toda la gloria hoy y declaramos que nuestras naciones se levantan para tu gloria, que estos son los postreros tiempos que habló Joel y que en toda la tierra tú derramarás de tu espíritu sobre todos aquellos que te busquen, que clamen a ti y digan Jesús, ayúdame, ven a mí, Jesús, ayúdame y declaramos que nuestras naciones, Señor, son sanas por tu palabra Y porque hay muchos Que nos volveremos a ti Oh, si se humillare mi pueblo Si volvemos a sus caminos Él sanará nuestras naciones En el nombre de Jesús Alguien que diga Un fuerte amén Amén